Mi hoy vengo a hablaros de Frankenstein, de Menicelli, pues, primero vamos a empezar, bueno, Frankenstein supongo que todos los conocen. El libro no es nada como hemos visto en los, cin los cines, porque mostré Frankenstein no como sale en las, eh, las pelis, en plan que no es ni torpe, ni memo, que era un zombie vaya. La historia empieza cuando un almirante Watson está por el mar y se paran en una isla y, investigando por ahí, pues ven a una persona que está en una carreta de, en plan en la nieve y está como para pues, atacar y le salvan. a su historia, pues este hombre resulta ser mm, Víctor Frankenstein, el que todos conocemos, y le cuenta, pues... Mm, que él estaba en la universidad, le gustaba un montón la ciencia y, y decidió crear un monstruo porque él pretendía jugar con la vida y la muerte y dijo, ¿por qué no puedo crear vida si existe la muerte? Y crea un monstruo de otros cuerpos que todos conocemos, vaya. La idea a su cabeza porque a quién se le ocurre mm, coger parte humana de cadáveres para mm, juntarlo en pedacitos, juntarlo en un cuerpo y crear a una, una persona bellísima. La verdad es que iba a salir más desde el principio. Pues, eh, son tres historias porque son la del comandante Watson, la de Visto y posteriormente el monstruo o el ejendro que no se llama Frankenstein, ese es el doctor. La criatura no tiene nombre, eh, se llama mm, ejendro, criatura, monstruo. Cuenta también su historia y básicamente te cuenta cómo o sea, cómo después de le crea lo que a él le pasa. Clásico. Yo lo quería leer, pero si no me hubieran dicho de hacer un trabajo mmm, para bachillerato donde me dejé elegir entre Frankenstein o Cuyo Prejuicio, seguramente no lo hubiera leído hasta ahora. O sea, pero bueno, es uno de los primeros clásicos que me ha hecho amar a los clásicos y que mmm, quiero leer más porque lo mucho que me ha gustado. y también digo que si no hubiera hecho el trabajo y no hubiera entendido más su contexto que es el romanticismo y que me ha encantado el romanticismo, pues tampoco me hubiera gustado mucho, o sea, a ver, me hubiera gustado, pero no tanto después de saber mmm, por qué es una obra esencial del romanticismo. Se exageran muchísimo los sentimientos y a mí eso me encanta. Y se, tra se trata mucho desde la punto de vista de individualismo o la rebeldía, como muestra propiamente el, el protagonista cuando crea el monstruo, porque lo que él quiere es pasar a la historia y que lo conozcan porque él ha creado a alguien, o sea, porque él ha podido crear vida. Y él no, no lo hace por una función. Es por la ciencia, pero para que lo conozcan, o sea, para que sea el individuo en el, el mayúscula. No solamente trata el romance y el amor y todo eso es súper mega importante, sino que es una historia que nunca he leído nada parecido, o sea, nunca he leído nada parecido, ni, ni creo que lo va a ver, porque es la creación de un monstruo y la psicología de, de los personajes. Y también me parece muy contemporáneo porque... Te, Toca temas muy actuales como podría ser eh, que el monstruo se siente como un, un niño abandonado y todo lo que eso conlleva o obsesión que tiene el monstruo porque le acepten y le quieran tal y como es y no por su, como es su aspecto y también eh, la obsesión que tiene por su aspecto, pues eso mismo, se puede reflejar a la a actualmente como estamos todo el rato obsesionados por el cuerpo, porque queremos ir al gimnasio, porque um, hay que estar bien, por mucho maquillaje, etc. La primera parte está escrita por carta, pues se más o menos rápido. Eh, la historia del monstruo te interesa, o sea, por lo menos a mí me interesó muchísimo, porque estaba como, ¿qué está pasando? La parte de Víctor también es interesante, lo que pasa es que a mí, como Víctor, he tenido unos cuantos problemas mmm, porque he tenido sentimientos contradictorios, porque había un punto que era como, ¿qué estás haciendo? ¡Eres un desgraciado! ¿Por qué haces esto? Y por otro, momen por otro momento era como, mmm, vale, sí, se lo merece, pero me da mucha pena que le pasen tantas cosas turbias. Me encantó mucho que me sentí identificada con él y con su historia. Eh, me parece súper interesante conocerlo porque es como si fuera un personaje nuevo porque como la peli lo han tratado tan mal pues lo leí, es como dios, o sea es novedoso porque no, nunca he leído un personaje con una historia como tan trágica y él en realidad se parece un poco como a Pinocho, él no se siente un mm, niño de madera y él no se ve como un niño de madera, lo ven los demás, pero él no lo piensa realmente. Pues igual le pasa a Frank y él no considera que es un monstruo. Eh, gracias al contacto con los humanos, o sea, o sea, se convierte en monstruo, pero él de buena prima no dice que yo soy, soy un monstruo. Y ya para finalizar, me encantaría destacar eh, cómo la autora, Mary Selley eh, cómo tiene esa sensibilidad femenina con la que trata a los personajes y, y cómo, teniendo solo 18 años, pudo hacer una historia también escrita y también hecha psicológicamente y que a la misma vez nos creó un monstruo que ella pretendía. Ella pretendía darnos mm, miedo y aunque no nos dio miedo con el monstruo, sí nos hizo reflexionar y no nos dio miedo, pero nos dio como un monstruo que si te paras a pensarlo, por lo mejor sea más humano que el propio humano y que el, el humano se convierta en monstruo, por casos que tenés que abrir más leyendo el libro por favor, leedlo. Si os apetece una historia de un monstruo y queréis descubrir la historia verdadera de Frankenstein, leedlo. Y también, mm, o sea, si queréis un, unos buenos personajes con un gran trasfondo y una historia súper original, y eso sí, es romanticismo tenerlo claro, yo la recomiendo mucho. Es los clásicos que más me ha gustado. Y si lo hubiera le leído por elección también me hubiera gustado más, pero me ha encantado. Si alguna vez como a mí han manda, mandado un clásico en el instituto, es eh, que no lo hayáis leído. dale like y Bueno, un besito y hasta la próxima. NO PUEDO CREAR! Yo mismo de eso, de que no se le dé mucho romance, me parece una obra original, porque no, o sea...